Continuamos celebrando la Semana Santa en Antigua Guatemala y ahora la parte más tradicional desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Amigos ya es oficialmente Jueves Santo. Es la medianoche del jueves. Aquí está el anda con la imagen de Cristo que va a salir mañana. Estamos en la iglesia de San Francisco el Grande. Aquí están haciendo los preparativos para la procesión de mañana que es una de las más grandes. Y aquí vemos la alfombra de acerrín inmensa dentro de la iglesia que le está preparando una familia que tiene una tradición de años, de décadas. Llevo 53 años de estar elaborando las alfombras y lo, lo que más me gusta es eh, que se trabaja en familia. Lo hacían mis abuelos, luego lo heredaron mis tíos, después lo heredé yo. Ya hoy, yo ya voy saliendo, entonces ya están, ya están mis hijos que lo van a, que lo van a seguir. Es impresionante el detalle con el que hacen estas alfombras que va a estar lista para mañana. Van a estar bastantes horas aquí hasta la madrugada y ahora nosotros nos vamos a dormir... ...para poder venir y ver la salida de la procesión hoy mismo en unas horas. Emotiva procesión que salió exactamente a las 11 de la iglesia de San Francisco el Grande con un mar de gente esperando la imagen del Jesús Nazareno del Perdón. Una procesión muy linda y emotiva donde el fervor de la gente se sentía a flor de piel. Yo me siento muy feliz que Dios me dio oportunidad de ver toda la sagrada procesión. Sí, mi madre ya no está en ninguno, pero. Yo me siento feliz y por ella soro también. Esta es una manifestación de fe. Se siente uno pues con deseo de conocer más la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces pues es una forma de catequizar a la población. Ese es el comienzo de los días más tradicionales de la Semana Santa, hoy Jueves Santo. Una de las cosas que no vimos son los inciensos, muy típicos, pero debido a la pandemia no están permitidos en este año. Ahora me ha dado hambre y pues... Vemos a bastante, bastante gente. Ha llegado muchísima gente y me imagino que los lugares van a estar llenos. Así que vamos a comer a lo más clásico. ¿Dónde crees Renzo? El mercado. No. Oh. Lo más típico ahora es la iglesia de la Merced. Ya estamos afuera de la iglesia La Merced. Aquí es donde se concentran la mayoría de personas... ...que venden comida, el lugar más clásico para comer... ...en la semana santa, así que vamos a ver qué comemos. Hace calor y tenemos sed, así que vamos a empezar tomando un agua. Mira aquí venden de limonada, crema que es como horchata... ...básicamente y piña, ¿no? ¿Cuál es la más rica tú crees? A ver. Para mí las tres. Son muy buenas, sí. Eh, bueno, dependiendo, ¿verdad? Para mí en lo personal me gusta más el de piña, porque me gusta la piña. Pero mucha gente aquí en Antigua prefiere la de cremita. Es muy tradicional comprar un búfalo, un pan y tomar una cremita. ¿Este es el de crema? Crema. A ver, vamos a probar el de crema. Vamos a hacer los panes. Wow. Es como un flan líquido. Rico, ¿no? Sí, aparte que tenías ser La de piña. Mm. Tenías razón, amiga. Está rico. Cada refresco por cinco quetzales. Ahora vamos a comer unas clásicas tostadas. Tienen un montón de ingredientes con los que se pueden llenar. Como el pollo. Aguacate, frijol, buche, salpicón y, y pollo con verduras. La de pollo, o sea, es pollo con mayonesa y verduras, aguacate y salsa. A ver. Mm. Refrescante para el calor. Buche, que está hecho de la parte del cuello del de puerco. A ver. Mm. Bueno También hemos pedido La clásica enchilada No es como la enchilada mexicana Es súper diferente Es una tostada con verduras tiene, Eso tiene un poco de pollo, queso y salsa Así que un huevo que se nos cayó Pero tiene huevo Vamos a ver Difícil de comer, ¿eh? pero vamos a probarla así Pues la tostada ya es el sabor Mmm ¿Rico? ¿Rico? Uh ya yo les pedí los -huh. panes. Tiene su gustito, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, tiene su gustito. Hoy hay dos procesiones. También ha pasado, justo la hemos intersexado, la del Jesús Nazareno de la Humildad. Y esto, después de que pasa la procesión, es lo que deja limpiadores, quienes tienen que limpiar las alfombras porque se han destruido por el paso de la procesión. Algo también interesante de esta Semana Santa. La gente empieza a recoger las rosas que quedan en las de las alfombras y pues la procesión está pasando. Es un recorrido largo, largo. Cada procesión dura más de 12 horas. Como es clásico, en las Semanas Santas también hay personificaciones de las escenas de la Pasión de Cristo. Y te pregunto todavía, pueblo, ¿a quién tuerto a Jesús o a Barrabás. Por esta pandemia habemos muy pocos. Pero salimos a un promedio de 35 a 40, 40 personas. Tenemos eh, diferentes personajes. Hoy estamos representando pocas. ¿Cómo fue que vendieron a Jesús? ¿Y cómo fue liberado Barrabás en lugar de Jesús? Luz era, Jesús era inocente. Y atrás viene la procesión. Todos listos para ver la procesión justo enfrente de la catedral y nos aguó la fiesta la lluvia, ¿sí o no, señora? Sí. La lluvia vino fuerte, ¿no? Sí. ¿Todos empezaron a correr? Sí. ¿Nos aguó la fiesta? Sí. Y ahora vacío, nadie está esperando. Para que vean que ni la lluvia puede parar la procesión, pero eso sí, han cubierto la imagen de Cristo con una bolsa para cuidar, para preservarla. Y la gente, muchos se han regresado a sus lugares porque la lluvia se ha calmado un poco. Ahí se está acercando la procesión. La lluvia ya paró y quitaron la bolsa de la imagen de Jesús. La procesión continúa. Algo muy tradicional de Jueves Santo también es hacer el recorrido de las siete iglesias. Aquí en Antigua lo conocen como los agrarios. Y vamos a empezar en esta, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango. Esto es una penitencia, es una forma para enmendar tus pecados y poder empezar de cero. Algo como una confesión. Vamos a absolvernos. Vamos. Segunda iglesia, el templo de San Felipe. Vamos a hacer una pequeña parada a la penitencia... ...aquí en San Felipe para comer... ...porque hay un montón de comida y se ve rica. Empezamos con unos chuchitos de masa de maíz... ...y rellenos de carne y una salsa roja. Son como tamales y cuestan dos quetzales y medio. Carnita asada, carne adobada, pollo asado... ...chorizo, longanizas y gallinas. Hemos parado para pedir estos platitos... ...que vienen con carne, arroz y guacamole. Hemos pedido de res, de carne. Están haciéndolo a la parrilla, está 20 quetzales el plato. Aquí está el guacamole, la carnecita, las tortillas y el arrocito. Salsa también le echan. Vamos a probar a la parrilla. Mm. Bueno, rico. Sí, es una buena parrilla. Para tomar pedí un atole blanco, pero no sé cómo se toma parece una sopa no sé si tengo que agarrar una cuchara pero no me traen nada así que así yo creo es salado qué raro pensé <risa> <risa> que era dulce <risa> sí, es como una sopa de frijol no o de maíz, de maíz, no, de maíz, de maíz. Una sopa de maíz. O sea, no está mal, ¿no? Pero no es un refresco. No. Pensé que era refresco. Esto es un refresco. ¿Les parece un refresco? ¿Qué tiene el atol? El atol es blanco. atol blanco con frijoles y chile pepita. ¿Frijoles? Ajá. Pero acá, qué A ver. A ver. A ver. A ver. Frijoles. ¿Qué? Es un atol salado con Esa no, bueno, Es una comida, no es refresco. <risa> Tercera iglesia, La Merced. La más popular de todas. Hay una línea inmensa para entrar. Una pequeña parada para tomar la limonada. Aquí le echan semillas de chía. Estas cinco quetzales. Bien rico, pero súper dulce. Cuarta iglesia, La Catedral de Antigua, Hay una fila larga también. Dentro de la catedral preparan el anda de Jesús sepultado, pero no para sacarlo en procesión. La hermandad decidió hacer una procesión intramuros debido a los problemas del, del contagio del COVID y para evitar, va a salir en el, en el atrio lateral y en la parte de enfrente. Quinta, la iglesia de San Francisco el Grande. Sexto y ya casi no podemos más... ...un largo recorrido hemos hecho... ...la Iglesia Escuela de Cristo. Séptima y última iglesia... ...la del Calvario y ya siento... ...que los pecados están yendo por mis poros... ...me siento más libre. Oficialmente terminamos el recorrido de las siete iglesias... ...fue un camino largo... ...hemos podido comer también en el camino... ...la gente va a seguir toda la noche... ...hay muchas actividades hoy... ...esta transición del jueves al viernes santo... La gente no va a dormir, ni nosotros tampoco se viene más. Por medio de la presente, determino y mando que se le dé muerte en la cruz. Ya es viernes santo, pasada la medianoche. Eh, hoy es el día que Jesús es crucificado, el día que recordamos eso Y acaba de pasar la sentencia, que es una significación justamente de la sentencia que dan Que notifica que Jesús va a ser crucificado Esto es una antesala a la procesión que se va a llevar a cabo a las 2.50 de la madrugada Así que la mayoría de personas aquí en Antigua no van a dormir Muchos aprovechan este momento para hacer sus alfombras de acerrín, una gran tradición en Antigua. Aquí en la familia Pérez Soto, nosotros llevamos ya 34 años de estar haciendo alfombra. La tradición la inició mi abuelo y la pasó a sus hijos y ahora a nosotros los nietos y esperamos que siga adelante. ¿verdad? Un trabajo que toma muchas horas y preparación previa para conseguir los materiales y hacer el diseño. Ya son las 3 de la madrugada, estamos afuera de la iglesia de la Merced. Está a punto de salir la procesión del Cristo Nazareno de la Merced, una de las procesiones más importantes de este Viernes Santo, Cristo cargando la cruz para ser crucificado. Este año el incienso no es permitido en las procesiones... ...pero algunos antigüeños no dejaron la tradición... ...por su importancia. Y por medio de eso, es como la oración que se lleva. Recuerde los dones que le dieron los reyes a Jesús. Oro, incienso y mirra. Entonces esto es para, para nosotros algo importante. Y también se utiliza para las bendiciones de la casa. Y no dejaba hoy que falta el incienso para mí Jesús. Esta es solo la primera procesión de este Viernes Santo. Dos procesiones se realizarán en la tarde. También recuerda que en Antigua los bares cierran el jueves y Viernes Santo para que se refleje su legado tradicional y religioso. Miren el árbol de la cruz. Primero vamos a la iglesia Escuela de Cristo, donde se lleva a cabo una misa previa al ritual de bajar a Cristo de la cruz. Una escenificación a puertas cerradas... ...con la hermandad de la escuela de Cristo... ...donde bajan a Jesús ya muerto de la cruz... ...y lo preparan para ponerlo en una urna... ...que lo llevará por las calles de Antigua en procesión. Aquí pude notar la inmensidad de las andas de madera en Antigua... Son pesadísimas y cada año son diferentes, a excepción de la base. Un gran esfuerzo para quienes lo cargan, un momento muy emotivo. Agradecimiento porque estos dos años de, de, de pandemia, mi familia la pasó muy bien... ...nunca hizo falta el alimento, pues, prácticamente es agradecimiento al Señor. ...de salir de la Iglesia de la Escuela de Cristo. Hay muchísima gente por todos lados... ...de las somas, desde el aire van a ver la cantidad de personas que hay. Eso es uno de, las, de los recorridos más importantes en este Viernes Santo. Cargar la procesión, las andas de la procesión, es una tradición muy importante para los antigüeños. Es un orgullo para muchos poder hacerlo. Incluso Ruth, la señora que nos está hospedando en su hospedaje, está cargando esa procesión. Después de dos años eh, no poderla cargar, entonces ahora me siento muy, muy feliz y muy agradecida por, por esta oportunidad nuevamente. Ya está anocheciendo y vamos a comer... ...lo típico del Viernes Santo es comer pescado no carne. Pero las personas que venden comida en la calle no tienen pescado. Así que vamos a buscar dónde podemos encontrar. Si no pues comeremos lo que hay. Hemos entrado al restaurante Santa Clara... ...donde venden comida típica de antigua. Hemos pedido pescado por Viernes Santo. Hemos pedido mojarra al vapor y un filete a la menier. A ver qué tal. Sumar, es esto es una jarraza. ¡Me encanta el hielo! ¡Mmm! Son unos platazos. Ya llegó el filete de la menier con papas y ensalada... ...que tiene fresas también debe estar rico. Y la mojarra al vapor de Renzo con ensalada y papas también. A ver, vamos a probarlo. ¡Mmm! Me encantó el pescado, está riquísimo. Mm. Wow. Estoy sorprendido. Todo muy rico. Mm. Vamos a darle una probada al pescado al vapor, la mojarra al vapor de Renzo. A ver qué tal. Mm. Está rico a me gusta bastante el pescado de verdad. Mm. Mm. Rico no? 10 de 10. Todo muy rico y... ...mientras estábamos comiendo, estábamos viendo películas de semana santa... ...que están poniendo en las pantallas del de restaurante. El pescado, el filete de lambeneer costó 60 quetzales. El, la mojarra al vapor 55 y la jarra de naranjada 55 quetzales. Recomendado. Aquí también hay una panadería por si acaso. De noche las procesiones son más especiales, al menos eso es lo que yo opino. A mí me encanta verlas de noche. Tienen otro semblante y justamente está acercándose una procesión muy importante que es la de la iglesia San Felipe de Jesús. Jesús está en una urna. Más temprano también interceptamos a la procesión de la iglesia de la Escuela de Cristo que también lleva a Jesús en una urna. Y hemos venido hasta la iglesia de San Felipe para presenciar la entrada ...de esta procesión que es muy especial. Una de las cosas que a nadie les va a gustar es el tráfico... ...y en Semana Santa en Antigua es un infierno por decirlo así. Miren el tráfico, así que analicen muy bien si quieren venir manejando... ...porque van a estar atracados probablemente por un buen tiempo. Ya son las 2 de la madrugada y estamos en el sábado santo. Hoy hay dos procesiones pero solo sale la Virgen María. Pero van a ser más tarde, ya casi para la noche. Así que vamos a poder descansar bastante, estoy cansado. Tú Renzo, también ¿no? Vamos a dormir. Esta tarde de Sábado Santo, solo hay procesión de la Virgen María... ...en su máximo dolor, tras la muerte de Cristo. La primera imagen que sale es de la Virgen de Dolores... ...desde la Iglesia San Felipe, cargada exclusivamente por mujeres... ...incluso mujeres extranjeras como Aline de Países Bajos... ...quien quedó con moretones tras cargar la pesada anda. Fue una experiencia muy hermosa... Cuando entramos en la iglesia, sentí este honor, ¿no? eh, cargar la, la vieja de nuestra, nuestra madre y eso era muy especial para mí. Después de una procesión siempre da un poco de hambre, así que vamos a almorzar en el mercado central de Antigua a ver si encontramos pescado. Hemos entrado al comedor Veracruz... ...porque aquí venden pescados y mariscos... ...por esta Semana Santa. Estamos empezando con un jugo de piña... ...que está rico pero bien dulce de verdad. Para comer yo he pedido una mojarra frita... ...que viene con ensalada y arroz... ...y Renzo ha pedido una sopa de mariscos. está el pescado entero frito... ...y la sopa de mariscos... ...pero a mí también me trajeron un poco de caldito... ...que es lo mismo que Renzo pero sin mariscos... ...a ver vamos a probarlo. Mmm. Sopa de pescado. Rico, a ver ahora vamos a probar la mojarrita, tiene bastantes espinas, ya le di a ver. Mm. a ver tu sopa de mariscos. ¿Tú crees Chicano. que sepa ¿A, ¿A, ch marisco? a chilcano? Sabe pues sí ¿no? de pescado, sí. Sí claro, obvio, pero igual. Chilcano es una sopa de Perú. <ríe> Está a punto de ponerse el sol y la procesión está cerca. Nos han permitido entrar al atrio donde en esta procesión no van a permitir gente. Y ahorita está a punto de pasar la Virgen en este sábado santo. Definitivamente esta procesión es una de mis favoritas. Dijeron que no iba a haber incienso pero parece que hay una excepción por la Virgen. Me encantó que todos tuvieran velas prendidas y se siente la tensión al ver pasar a la Virgen dolorosa porque Jesús acaba de morir. Una sensación muy especial a pesar de que no soy un católico practicante pero siempre las procesiones me han emocionado. En esta ocasión la Virgen también es recibida en la catedral... por el tenor Gustavo Palomo... y el pianista Carlos Bielman. y desde el nacimiento he sido mariano de corazón, entonces tengo una, una relación muy cercana con ella, verdad, Me, siempre ha estado en mi vida involucrado, por lo tal que poder darle el pésame hoy sábado santo previo a la resurrección del Señor y hacer este acto conmemorativo del corazón realmente supera las expectativas emocionales de mi corazón. Créeme que aquí en Antigua hay amigos, yo tengo muchos amigos que cuentan los días de, ...del año, cuando vuelva a iniciar otra vez la cuaresma... ...quizás acaba de terminar, ¿no? Y a la semana ya están contando cuántos días faltan... ...para poder tener eh, pues estos actos tan sagrados... ...que son aquí en la ciudad. Una procesión muy especial... ...donde solo mujeres cargan el anda de la Madre de Jesús. El, el primer momento en que yo tomo el anda... ...y lo pongo en los hombros es darle gracias a Dios... ...por la vida, por la salud... Y porque en ese pequeño instante en el que yo estoy como cargándola a ella, asumiendo el dolor y el sufrimiento que ella tiene, me hace sentir de que soy bendecida. Estamos en la vigilia y hemos conocido a unas personas muy interesantes. Saluden amigos. Hola. Hola, los guatemaltecos. Y nos han invitado un... Mole, pero no es el mole mexicano salado, es un postre, ¿no? Sí, y vamos a probarlo. Yo siento que estoy, que estoy con el pollo y el mole. Falta el arrocito, pero dicen que es dulce. A ver, ¡ay qué pesado! ¡Mmm! <risa> <risa> es un mole dulce. Es un mole mexicano dulce. Es con chocolate. Sí. ¿Con plátano, con chocolate? Uh -huh. Es con plátano en vez de la carne. Muy rico. todo. Sí y los fuegos artificiales o las bombas más bien porque estamos en la víspera a la resurrección de Jesús ya es medianoche, ya es domingo de resurrección pero la procesión, el evento grande es a las 9 de la mañana así que vamos a ir a descansar para despertarnos y ver la última procesión de la Semana Santa Buenos días, qué linda mañana, mañana de resurrección Jesús ha resucitado fiesta, hoy es un día diferente además que Antigua está hermosa, la gente se siente un ambiente de algarabía, de fiesta porque están celebrando que Jesús ha resucitado. Hoy solo hay una procesión y es una procesión diferente a los otros días porque se celebra la resurrección del Hijo de Dios. Así que vamos al parque central porque ahí es donde va a ser la procesión. Acaba de terminar la misa especial por la resurrección de Jesús. Ya todos están saliendo para presenciar la procesión. Pensé que iba a haber mucha más gente. No hay tanta gente esta mañana. Es una procesión corta y que no jala tanto público. Además es temprano, son las 9 de la mañana. Ya empieza la procesión. que es un momento especial para nosotros los católicos, ver que Jesús ha resucitado y no se ha quedado en la tumba. Es la base fundamental de la fe cristiana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no a nacería nuestra fe. Si Él hubiera quedado en la fría tumba, no tendríamos esperanza de una vida en el, en el más allá, una vida futura que nos ofrece Jesucristo. ¡Cristo! Ha resucitado. ha resucitado. Ha resucitado. Claro que sí. Ha resucitado. Claro que sí. Viva Cristo Rey. Viva, Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Viva. Otra iglesia que también tiene una procesión todos los años, a excepción de este, es la del hermano Pedro. Este año por la pandemia no va a salir, solo van a sacar la imagen un rato más tarde. Entonces nosotros primero vamos a ir a comer y después vamos a ir a ver eso. Vamos a almorzar en el Rincón Antigüeño. Es un lugar muy recomendado, están haciendo las tortillas fresquitas, fresquitas. Ya estamos adentro, el lugar es muy bonito, bastante rústico. Y yo iba a pensar que iba a ser un lugar no tan barato, pero sí es barato. Cada menú cuesta 35 quetzales, incluye la bebida ilimitada, la cremita, que es muy popular aquí, es como la horchata. Y uno paga en caja y te traen la comida. Yo he pedido pollo asado y Renzo ha pedido chiles rellenos. A ver la cremita. Mmm, rica. rico, está bien rico. La ensalada está rica. Está buenazo ¿no? Y así sigue celebrando antigua la resurrección de Jesús esta ha sido una gran experiencia para nosotros, esta ya es la última procesión que estamos cubriendo y nos ha encantado visitar Antigua en esta fecha tan especial. Si quieres más información sobre la Semana Santa en esta hermosa ciudad, visita edendeviaje.com barra Semana Santa en Antigua. Te veo en el próximo video.